Por cuatro días estuvo privado de libertad un vendedor ambulante luego de ser detenido por miembros de la Policía Municipal porque presuntamente estaba ocupando espacio público. El afectado explica que no permanece en los lugares puesto que parte fundamental de su trabajo es desplazarse hasta sus clientes. Bueno, eh, yo estaba casi frente al cuartel, estaba con mi carrito vendiendo aguacate y el señor síndico me mandó a trancar con tica retilla, y me pidió todo los aguacates, duré cuatro días casi me trancado. Imagínense un aguacate para hoy y que yo duré cuatro días. Bueno, cuando, cuando me llevaba el policía, me, me recomendó a la jueza, a la jueza que yo un tipo serio, que trabajo, que que no me dejo estar estancado y ella me tuvo que dar libertad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.